Bien, para el día de hoy vamos a comenzar esto en, en, indicando que a veces suele ocurrir que tienes una memoria donde almacenas videos, fotos y la metes a la computadora o al, o al ordenador y resulta que sale como si estuviera vacía, o sea que no hubiera archivo pero si te fijas en el peso si sí, tiene su peso o sea tiene espacio grabado pero no se ve en la pantalla o sea, no se ve sale como si estuviera vacía la memoria por ejemplo vamos a mostrar ahorita que con esta memoria creciendo más la he usado por si acaso he querido bajar mi video Ahorita vamos a ver, vamos a esperar el mensaje de reproducción. Tampoco lenta la, la máquina. A ver, vamos a ver. ¿Qué? Ya no salió. No salió, ¿Ven? Importar, importar archivo, abrir carpeta de archivo. Ahí está la memoria FB llena pero le damos y solo sale este archivo no se ven los demás no se ven las fotos no se ven el... si se fija la memoria es de 14 gigas solo tenemos 199 megas libre pero lo queremos abrir y nos sale esto solo hay... esto no va a pesar más de ni un mega qué pasa qué sucede qué hacer en esta situación yo por ejemplo me volví loco esa tarde busqué busqué no me abría fui a buscar inclusive en otro lugar a ver si yo lo podía bajar y no dijeron que ellos no podían hacer esto pero yo como soy inquieto me puse a averiguar averiguar y bueno resulta lo siguiente cuando hacemos el análisis de, de virus en nuestra computadora la, la aplicación o la antivirus en todo caso ejecuta y obviamente cuando pilla virus lo manda a esta carpeta que se llama cuarentena entonces regresando a la carpeta cuarentena no nos damos cuenta por ejemplo que aquí se encuentra el archivo los archivos que han sido analizados por ejemplo miren fotos 3 por 3 fondos amarillo, profesor. y este D5 ping que este ha sido analizado el 6 de marzo y este archivo estaba en la memoria entonces al ser este, enviado a la cuarentena, se crea como una carpeta de archivos ocultos, entonces al estar ocultos, obviamente, la, eh, el C, pero ya no los va a leer, aparece el archivo, aquí está, digamos el archivo, pero los archivos que están ocultos, que han sido analizados, no se pueden ver, entonces, ¿cómo hacer para ver esos archivos? Bueno, nos vamos acá. Nuevamente. Se abrió la unidad C porque estamos ocupando bastante peso. Nos vamos acá a opciones en organizar. Opciones de carpetas y búsqueda Nos vamos a la car silla de ver. Y aquí vamos a buscar esta parte que dice no mostrar archivos, carpetas, ni unidades ocultas. Entonces mientras este, esta casilla esté ticleada, no vamos a poder ver ningún archivo ni una carpeta que tenga documentos o que estén ocultos. Y va, están ocultos porque el antivirus lo, lo mandó a cuarentena, ¿no es cierto?, para que no se vean esos archivos que o bien fueron dañados o bien están infectados. Entonces, lo que hay que hacer es dejar de seleccionar y seleccionar la parte que dice mostrar archivos carpeta. Ya, que como ya ha sido desinfectada por el antivirus o por lo menos ya ha sido llevada al estado de cuarentena, pues no van a dañar ya el equipo entonces ya se necesitamos mostrar y ver eso entonces le damos aquí aplicar esperamos que haga su trabajo le damos aceptar y ahora sí vamos a revisar nuestros archivos en la memoria que ya tendrían que aparecer como ven les dije la carpeta de sim están la mayoría de los archivos que son fotos y videos estos son por ejemplo la carpeta de los virus que el antivirus ya nos hizo el favor de de ponerle ahí como dice espuelas ahí están presos lo han depositado a cuarentena lo mandaron a palma sola entonces por eso es que no se podían ver, mientras que en, en, en esta casilla de organizar esté seleccionada la casilla de no mostrar archivos, si está seleccionado no vamos a poder ver ningún archivo en, ni en la memoria ni siquiera en ni siquiera en, en el escritorio, o sea, todo lo que es la computadora, todo lo que es el CPU, no se va a poder mostrar. Bueno, muchas gracias, espero que haya sido de su agrado, Este soy Luis Mendoza, eh, no se olviden, este, por favor, suscribirse, activen la campana y apoyen, ¿no, chicos, apoyen, esta es una manera de mostrarles eh, que hay capacidad y talento, yo tengo muchas ideas para poder hacer, demostrar y por qué no solucionarles este, algunas dudas, inquietudes que tengan y también ustedes por qué no puedan colaborar conmigo, porque para esto es YouTube, ¿no? Eh, los esperamos eh, que sigan apoyando el canal hasta pronto bye bye esperen a la próxima espero su apoyo chicos y sobre todo utilicen los comentarios que para eso estamos nosotros para leer sus sugerencias